me estabas contando, eres matrona en Chile, ¿no? O sea, ¿te hiciste matrona en Chile? Que es una especialidad como... Sí, es como en estudiar cinco años enfermería, pero solamente se estudia eh, de la mujer, todos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, no solamente el parto. Uh -huh. Y eso me he topado en los otros países que no existe en toda Latinoamérica, o sea, en los otros países solamente los que atienden el parto son ginecólogos ginecólogas o enfermeras que, se, que, que les toca esa área en el fondo. En algunos lugares se especializan, en otros no. Entonces, ahí hay mucha violencia también. Porque ahí no hay no existe como esa vocación de haber sí. querido estudiar una carrera solo de todo lo que significan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Entonces, Pero, o sea, perdona, si, si te entiendo bien, en Chile entonces es distinto al resto de Latinoamérica. Al menos al, al resto de los países que yo he visitado. Lo que es, es la formación. Es de, la formación. Lo sí, sí. que es la formación, claro. En Perú también existe. Eh, allá no, no se llaman matronas, se llaman obstetras. Ajá. Eh, pero, eh, por ejemplo, en Colombia no hay. En Guatemala tampoco. Costa Rica tampoco. Ahí tienes que estudiar en enfermería. Y luego ya especializarte. Igual que en, en, eh, en muchos lugares del mundo. Entonces ahí se pierde un poquitito todo lo que es esa vocación o todo lo que es entender también un parto que es fisiológico. O sea, si pasa, a, mí, a mi perspectiva, como si uno estudia una carrera donde es netamente persona enferma, enferma, enferma, como lo es la medicina o lo es la enfermería, y luego te especializas en algo que es tan natural y tan fisiológico, obvio que tienes acá en la medicina occidental muy metida, entonces hace que aparezca esta violencia obstétrica normalizada en el fondo que está en el sistema claro eso es además, lo que pasó claro, hay que entender primero la salud no es es, es increíble eh, esto me recuerda a un documental que había de, de Ricky no me sale ahora ah la presentadora Pauline. sí la he conocido además no me sale la <risa> pero bueno eh, nada totalmente esto es la, la edad es maravillosa y ¿eh? la, la menopausia es wow, para el cerebro es lo mejor que hay. <risa> bueno el caso es que ella explicaba eso no que les iba preguntando a las matronas norteamericanas si habían visto un parto fisiológico y ninguna lo había visto claro entonces dices o sea yo como educadora perinatal digo es que cómo vas a poder no entender yo en mis clases siempre empezaba un parto fisiológico, luego ya vamos a ver si necesitas una inducción, que va a pasar pero si no entiendes cómo funciona un parto fisiológico como narices ¿no? exacto, de hecho a mí en la universidad en ese tiempo que tampoco fue hace mm. mucho tiempo pero aún así, hay un antes y un después porque en ese tiempo no estaba como todo esto del parto más natural, más respetado más humanizado, mm. entonces me enseñaban de rutina, la episiotomía sí. poner oxitocina para conducir el parto o para inducir entonces, claro, yo nunca encajé en ese sistema, nunca me... Yo trabajando luego en clínica y hospital, me, no me cuadraban las cosas, no me gustaba ejercer todo eso que, que me enseñaron en la, la universidad. Por eso decidí como juntar dinero y emprender esto, que es totalmente un proyecto como personal. Al principio fue como un... hacer como un magíster de lo que a mí me gusta, que es conocer parteras del mundo parteras primero de Latinoamérica, quizás después ya me voy a otros lugares, pero y así nació, y ahí me voy dando cuenta que claro, que en todos los países hay una violencia obstétrica normalizada increíble, ¿eh? o sea y que y que a todas las abuelas ancestrales, como comadronas, como, madronas, como matronas, eh, matronas parteras ancestrales que les miran menos por ser por no tener estudios siendo que ellas hacen un trabajo hermoso que es lo que lo que es un parto, o sea, somos mamíferas, somos somos somos personas que podemos, o sea, somos mujeres que estamos preparadas para tener un parto sin violencia en una casa o en un lugar que sea solamente para parir sin tener una mezcla de energías con otras enfermedades, con, con gente con COVID, por ejemplo, después de la pandemia quedó totalmente demostrado que no tenemos nada que hacer ahí en un hospital o en una clínica. Y sí hay excepciones. Y sin embargo, fue lo primero que, que se recortó en Reino Unido. En Reino Unido lo, los primeros problemas fueron que, que ya partos en casa no iban a hacer. O sea, en un país como Reino Unido, que es parte de la seguridad social, yo he parido a dos de mis tres hijos en casa, es parte de la seguridad social el que te vengan a atender a casa si tú quieres tener un parto domiciliario. Y fue lo primero que quitaron con COVID, que yo decía, pero a ver, si, si lo más lógico... poco! Lo más lógico sería precisamente eso, pero lo que vimos, yo creo desde, desde fuera, yo lo que vi fue un recorte de los derechos de las mujeres con la excusa de la pandemia en general. Claro. Es como lo de siempre, los derechos de las mujeres son una cosa muy loca, unos privilegios, unos caprichos mm. que estamos ahí pidiendo a los feministas, entonces no cuando pasa, hombre, a ver, vas a venir tú aquí ahora, no no, no, no. Claro, claro, totalmente. Pero es cierto que, que es absurdo, ¿no? Y que de hecho hemos visto en la historia de, de, de los partos y de, de, de la maternidad, en la historia de las mujeres, la historia de la humanidad, que el, esa, las infecciones las crearon primero, se, se las pusieron primero y tardaron 80 años en, en deducir que era una cuestión higiénica lo que, lo que estaba pasando. Estaban introduciendo sepsis a base de, de me, mezclar cadáveres, partos y no. Así que, en fin. Exacto. Bueno. Sí, ¿no? Y, y el tema de que para mí también es un sistema totalmente patriarcal el hecho de que un día llegaron y ellos decidieron cómo nosotros teníamos que parir. O sea, tienes sí. que ir al hospital y tiene que haber alguien que te va a decir cómo parir a mi comodidad. O sea, tú te pones arriba de la camilla con las piernas abiertas para que yo esté cómoda. Sin que yo sepa nada de esto. <risa> claro, exacto. Te si voy a inyectar cosas en la vena pero no te voy a decir qué es, pero para y mí... ir es probando mejor. porque no tengo ni puñetera idea ni he parido nunca. <risa> que esta es otra. Quiero decir que, que es lo, lo alucinante de la cuestión. Cómo se introducen de medio lado, como digo sí. yo. ¿no? Totalmente, sí, uh -huh. sí. Y tu, tu proyecto Oye. es... Eh, o sea, tú, cómo, ¿cómo pasa esto? Agarras un buen día, te levantas y dices, voy a... <risa> me voy a buscar matronas <risa> O parteras bueno, bueno. Sí. Siempre quise viajar eh, Así, agarrar mis cosas Y ir a viajar sola Me encanta viajar sola y, y estar conmigo y conocerme Pero en un momento dije Quiero mezclarlo con lo que me apasiona Con lo que amo, que es mi carrera Y voy a aprender Quiero aprender también lo que me gusta Para que después para, Más que nada, como para que la mujer y sobre todo en mi país, las chilenas sepan que existen otras formas de nacer. Mm. Fuera de esa violencia normalizada que hay en las instituciones de salud, ¿cierto? Entonces dije, bueno, voy a partir, voy a ir a Perú. Ahí conocí a una partera, me quedé con ella un tiempo. Y ahí esto empezó a crecer. Las mismas parteras de los países me han hecho el viaje, porque ellas me han ah. dicho, yo conozco a alguien en Ecuador, en Colombia. Y ahí he ido yendo, esto creció de la nada. Maravilla. Esto es totalmente proyecto personal, sin fines de lucro. O sea, yo estoy con una cámara igual documentando. Mi idea es mostrarle a rescatar estos saberes ancestrales y que las mujeres sepan que ellas pueden decidir cómo parir fuera de la violencia. Mm. Y bueno, y ahora creció y, y, y me encanta que esté creciendo porque eh, creció de una manera tan orgánica que, que significa que a la mujer le gusta esto, le interesa este tema. No solo a la mujer, a, a los hombres también, a la familia en general. Entonces puede haber un cambio, creo. Siento, lo siento, como que puede haber un cambio. Y tienen una pregunta porque vengo de hablar con un con activista en otra parte del mundo, eh, en Congo, en República del Congo. Y, y tengo... Otra, otra forma de no de otra visión sobre estas cosas no y allí tienen una gran falta de acceso a hospitales y, y obviamente pues hay muchos riesgos, yo de hecho acabo de hablar con una amiga y estábamos hablando, de, me, ella me explicaba que el misoprostol es mejor para las emergencias de tipo de sangrados y tal que, que porque no necesita frigorífico, no que, que la, la oxitocina sintética que le decía yo, porque imagino que habrá una falta de acceso a oxitocina para controlar posibles hemorragias, que habrá fístulas obstétricas, prolongación de cosas así ¿no? entonces yo me preguntaba porque creo que siempre hay como un término medio, ¿no? creo que hay mujeres en ciertos países muriéndose por falta de acceso a, claro. a drogas a cuidados cuando los necesitan a cesáreas cuando son necesarias, etc entonces me preguntaba en ese mundo en el que tú te estás moviendo ahora eh, ¿hay la comodidad, como lo quieras llamar, o, o el recurso eh, de tener además mm, acceso hospitalario y otras cosas si se necesitan, hay acceso a situaciones sintéticas fácilmente o cosas así? O sea, ¿cómo bueno, se aquí... es, esa, es ese tipo de, de partería ¿no? del que tú hablas? Ah, claro. Bueno, igual les depende del lugar, pero por ejemplo... Acá en Guatemala, que es donde estoy ahora, sí se le está capacitando a las comadronas para que tengan también como su como oxitocina o para cosas para evitar también hemorragia. Se mezcla un poquito la medicina ancestral con la occidental. No es que se mezcle, sino que está ahí la medicina occidental para usarlo. ¿no? O sea, tampoco es tan loco así en un río a la mitad de la nada, lejos de un hospital. No, o sea, igual... No, hay a ver, me, me, perdona, me hace gracia que sea yo la que te está preguntando esto porque yo, estamos muy cercanas en pensamiento, pero sí que pienso ¿no? que, que hay ciertas instancias ¿no? que, que, que es obvio que habrá, habrá mujeres que les hagan falta ciertas cosas, ¿no? Y me preguntaba cómo sí. se solventa, porque para mí el progreso hubiera sido que las matronas hubieran evolucionado, O sea, ahí es donde la historia se... ¿no? Que, que hubieran tenido claro. los los conocimientos, las capacidades, la, el respeto. Claro, exacto. Pero hay otros lugares en los que no. O sea, por ejemplo, ahora en Guatemala sí, es donde estuve en Perú también, en Ecuador también tenían acceso. En Colombia muchos lugares sí, pero también había otros lugares donde están muy aisladas, donde el Estado no llega, porque también hay problemas, con, hay conflictos internos, eh, de esos conflictos de Colombia, de grupos armados, y eso entonces el Estado simplemente no llega. Y ahí sí que no tienen nada y ahí sí que no tienen tampoco capacitaciones para saber usar una oxitocina o para mm. saber suturar en caso de un desgarro muy, muy grande que sí. también puede pasar mm. Entonces, sí, en algunos lugares falta mucho. Eh, Aún así también se le hay mucha discriminación, por ejemplo acá en Guatemala lo he visto, hay mucha discriminación hacia las comadronas, las abuelas, sobre todo algunas, no sé, solo por el hecho de no tener un título o no saber leer, mm. eh, o que sean ya muy abuelas, como ya no las la desechan así como que ya, si ya no sirvieran, siendo que estuvieron años y años 100%. ayudando ayudando a traer vidas y, y, y todo bien, o sea no fueron ca las causantes de la mortalidad materna, o sea la, la mortalidad materna existe en el hospital también mm. y eso es lo que el, el estado en todos los países quiere culpar, que las mortalidades maternas y, y, y, y perinatales son por culpa de las Partera, si no es así. Bueno, eh, mira, no es nada nuevo. Este es un libro que simplemente es, lo, lo saco para enseñarlo de vez en cuando, para que no se nos olvide cómo se, se haga a, a las matronas y a las mujeres eh, que se encargaban. O sea, ellos nos salvaron de, de la brujería y nos llevaron a la sabiduría, eh, que no se nos olvide nunca. Claro. O sea, los salvadores. Wow. Eh, Ahí seguimos. Esto lo compré solamente para decir que sepáis que, que han hecho esto. Es, un, es una pesadez de este libro. Eh, entonces no me extraña porque, porque es, es una historia de siglos, quiero decir. Eh. ese Toda esa propaganda que lo estamos viendo con las feministas, las ideas sobre las feministas se repiten, ¿no? Las feas, las marimacho, las que tal, tal. El paquete ideológico sigue siendo el mismo y con las matronas, pues igual, ¿no? Eh, Exacto. Ignorantes, no sé, se les acusó de todo en, en su tiempo y se sigue haciendo, ¿no? O se os acusó. Ah, es, entonces, esa capacitación, o sea, por ejemplo, hay conexión, tú me decías que, que entre ellas, digamos, que casi que te han hecho la hoja de ruta, ¿no? Porque eh, te han ido llevando. Entonces, hay... Sí. ¿Hay alguna forma de, de compartir conocimientos entre ellas? ¿Hacen algún tipo de, de, de... ¿Comunican de alguna forma como para poder aprender de casos que hayan tenido? De... Sí, hay encuentros entre ellas. Por ejemplo, hace poquito hubo uno en Ecuador. y uh -huh. yo no fui porque ya, yo ya me había alejado de Ecuador. Eh, creo que el próximo va a ser, por ejemplo, en Brasil. Como que, eh, a menos en Latinoamérica, uh -huh. sí uh -huh. existe como un grupo de de, de encuentros de, de parteras para para también conocer qué está pasando en sus países, dónde se le está validando, dónde no. Por ejemplo, en Colombia hace poco se los reconoció, es como un patrimonio de como el oficio de partería, sobre todo en la parte de pacífica que son las afrocolombianas, y ahora ellas van a poder hacer como certificado de nacimiento, cosas que antes no podían. Y Cuando aquí la... también en Guatemala perdóname cuando hablas de partería seguimos hablando de, de matronas que han estudiado son más parteras tradicionales no parteras porque matronas que han estudiado no vale vale no, no sí. es que, sabes que en españa hablamos de matrona y partera nos queda un poco como antiguo pero claro. es, es una partera tradicional que se ha autoinstruido instruido o a, a, claro a no. Eso es como que cambia en cada país, porque, por ejemplo, para mí, igual que para ti, matrona es la que estudió, ¿cierto? Sí. Eh, es Una carrera profesional. La partera ya es la partera como empírica, la que tiene sus conocimientos por sí. el don, o por lo que soñó, o por su mamá, su abuela, su bisabuela. Ah, por, por cosas espirituales así también, por don. Claro. <risa> no sí. sabía. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, la comadrona es esa y la partera es la que estudia. Ah, ok, son... Es que lo... Confusión de términos, sí. digamos, Ah, que okay, no sabía. Claro. Pero yo, pero lo que he visto más es que partera es la partera empírica, la partera uh -huh. que nació, no se hizo. Así como partera se hace, no se nace, que es como un dicho que tienen también. Sí, o sea que hay toda una tradición de mujeres y de... Ajá. Sí, no, es es, es interesante, pero ¿no? Está, Porque hay como... Está, está. Perdón. Sí. Me quedo pegado sí. por eso. ¿Me oyes, Francisca? No sé por qué. No sé si soy yo con el móvil al lado. Ahora, volviste. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. sí no, me parece muy interesante. ¿Cuál es el próximo sitio? ¿Dónde va? México. Ah, México. Ahí ya tengo harto hartos lugares y hartos datos, tanto de parteras ancestrales como parteras que han estudiado, parteras uh -huh. profesionales. Y la verdad, la idea es como ups, todo tipo de mujer que aporte en este cambio. Sí, y en sí. cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, como tú también, por ejemplo, que eres activista en, este, en todo esto, en este tema, a uh -huh. cualquier mujer que me tope en el camino y que, que sea una eh, como influencia. Ah, una, fiera. <risa> una fiera, <¿no? risa> una, claro. una bruja. Ah, sí. sí, no, justo, pero yo creo que andan los, los planetas por ahí, porque mañana me va a entrevistar eh, una doctora en derechos sexuales y reproductivos de aquí doctora. del Reino Unido. Ah. O sea que, que sí, yo, yo he estado un poco resguardándome, porque es muy. Ha sido una lucha muy cansada y sobre todo por la, por la ignorancia misógena con la que tenemos que seguir lidiando. Exacto. Pero bueno, eh, pero habrá que seguir. Sí, todo lo que... ¿Cómo se todo lo que tiene que ver con no. feminismo y activismo es agotador porque tiene que uno estar constantemente lidiando con las opiniones como tú dices, misóginas y, e ignorancia también. Mucha ignorancia de parte de mujeres también. No solo de hombres, sí. sino que de mujeres. No, de mujeres también. O sea, para mí es una cuestión machista, pero obviamente las, ya, hay, eh, me he topado con muchas mujeres que que han defendido, por supuesto, eh, algunas cosas. No sé si sabes que España está denunciado por la eh, por Naciones Unidas, ¿no? Eh, sí, como, sí lo leí. Casos de violencia obstétrica. Y, y bueno, pues nada, nuestros queridos trolls de, de redes sociales y médicos y esas cosas siguen diciendo que es una invención sí. de las mujeres, es alucinante, es alucinante. Eh, pero bueno, no sé, eh, tengo un montón de cosas que preguntarte, pero como ha sido tan... Eh, yo creo que, que no sé ni siquiera, estoy pensando todavía en la conversación que he tenido con el Congo y estoy como intentando en mi cabeza ah, unir, unir claro. cosas, porque sí porque me he ofrecido a, dar, a hacer alguna capacitación allí para, para educación perinatal, que es lo que yo he estudiado eh, aquí en Reino Unido, que es una carrera, eh, y simplemente pues para que para poder informarse, ¿no? Y entonces estaba hablando con amigas matronas diciendo y vosotras no podríais dar un taller sobre emergencias obstétricas, ¿sabes? Para acabar Y bueno, es todo muy complicado. Se encuentran ciertos problemas y, y nos, ¿sabes? Es un poco la ignorancia de decir ¿y por qué no lo has solucionado nadie antes, no? Y crees que vas a llegar tú y vas a cambiar todo y... y todo va a estar bien. Pero, en fin... No sé, es, es, es curioso, ¿no? Porque. Y, ¿Y tienes. Estás encontrando estadísticas? O sea, ¿las estadísticas en Latinoamérica tienen en cuenta partos que se dan con, con partera y partos que se dan en la institución, digamos? ¿O cómo está controlado? Poco, poco, porque en la mayoría de los países ejercer esto como parto en casa y todo es ilegal. o sea, no se pueden meter a las estadísticas. Ah, vale. O sea, todavía está por ejemplo, sí. por ejemplo en Chile la matrona que atiende un parto en casa está en un vacío legal también o sea, no, es, no es legal pero tampoco es ilegal hay como un sí. vacío que no que no nos protege tampoco protege a la mujer que va a parir entonces claro igual en otros países la el la partera que estudia por ejemplo en una página de de, de otro país tampoco está como legalmente titulada en, en su país, entonces tampoco puede sacar esta lista. Uh -huh. Entonces esa parte es difícil, pero yo creo que en todos los países hay una lucha, en todos los países hay un activismo que está recién empezando, sí. como se están se están organizando entre parteras, entre comadronas o entre matronas. Y para uh -huh. poder reclamar lo que es nuestro como mujeres, es que además es un Exacto. conocimiento patriarcal que se nos ha usurpado y robado de una manera absolutamente exacto Increíble, sí. ¿no? eh, sí. has, has, perdona ya no te molesto más pero... no tranquila has encontrado maniobras y cosas que te han sorprendido que tú no conocías o sea formas de tratar según qué cosas no sé eh, sí o sea en, todo lo, en todos los lugares hay eh, distintas técnicas o distintos distintas no sé si hay procedimientos, pero como saberes que tú al principio me chocaban porque venía mucho con la medicina occidental y siempre como que me enseñaron, por ejemplo, cosas tan básicas como que el cordón umbilical lo tenía que cortar muy rápido para que no se llenara de sangre el bebé y no tuviera poliglobulia con una ¿no? enfermedad. Y aquí nada, o sea, aquí les dejan a veces el cordón unido a la placenta una semana entera. Y para mí, eso sí, pero era como terrible después pues, claro no. Ah, así te chocaba lo de lo de no cortar el cordón te chocaba me chocaba al principio sí porque en, en, en la universidad te lavan un poco el cerebro en ese sentido como uh -huh. eh, eh, te meten la medicina occidental por todas partes curioso sí no aquí ya vamos uh -huh. eh, aquí lo hacen desde desde una forma que a mí, a mí también no me indigna un poco, ¿no? Eh, yo le, le daba la vuelta, ¿no? Porque aquí lo que hacen es decir, eh, if you want to do, o sea, ¿si quieres tener el piel con piel, no sé qué? Y yo he hecho mucha campaña para decir, es que no es una cosa aparte el piel con piel. Es que el dejar, el es que no de lo que se trata es que alguien deje de interferir y de separar a la madre y bebé. Cuando no, o sea, no es una cuestión de, uh -huh. quiero decir, es que te venden la no interferencia que está mal hecha desde hace mucho tiempo, como ahora vas a hacer algo exclusivo que es un poco mejor, ¿no? Y es como, o sea, yo he llegado a ver una factura de un hospital Exacto. de Estados Unidos que cobraban por el skin to Skin. Cobraban. O sea, decían, si querías tener piel ah, contigo, tú 30 horrible. dólares y dices... <risa> A ver, que esto es un derecho que os estáis saltando, ¿qué dices? no? Exacto. Y una vez a mí me contaron que le eh, ella pidió la placenta en un hospital, una mujer, y le cobraron por su placenta. No me extraña. Imagínate, o es sea, algo que yo, que yo creo en mi cuerpo, me la cobran. Sí, sí. Nos sacamos, te la damos ya. Y, ya, yo dentro de poco le haré la placenta también. ¿Y tú dices, es con foto de placenta <risa> o sin foto de placenta? Sí, es, es increíble, sí. pero no deja de ser todo el, todo el proceso es así, ¿no? Bueno, me, me echan del zoom barato. Eh. Oye, igual cuando quieras podemos podemos hablar o, o organizar algo. Sí, claro. No, ¿Sí? sí, sí, sí. Ahora te tengo apuntadísima. Lo que pasa bueno. es que como he estado muy, muy alejada de, de todo, y muy así. Sobre todo estuve un poco despegada de, de la cuestión partos porque, porque ha sido mucho hay que escuchar el cuerpo y la mente también a veces bueno, hay que hacer, sí, se intenta hacer ese espacio se intenta sí. pero pero es un placer conocerte Francisca te, te voy a investigar porque esto o sea te, te, he hablado contigo antes de investigar sí un placer sabes o sea esto es como te vi el otro día y dije uy, uy, uy, uy. <risa> Tengo que hablar con esta chica. Eh, pero sí, no, estamos en contacto y de hecho te tengo que poner en contacto también con, con María en, en Aberdeen, que, que está haciendo el doctorado y tal, y creo que puede ser interesante. Sí. Y bueno, yo creo que esto no nos quedó ni tan mal con ruidos guatemaltecos, y música, que reconozco. <risa> y yo creo que lo podemos poner en, en Instagram y que la gente pues sepa un poco más de tu cuenta, ¿no? O de, no sé, ¿Qué te parece? Sí. das, das el consejo. Sí, no sí. Sí. Sí. ha sido así totalmente improv que decimos, pero lo voy a meter sí. en mi serie de en mi serie de video podcast de de mujeres del mundo, así que. Ah, buenísimo. Ya. Bueno, un verdadero placer. Eh, placer también. Y voy a estar muy al tanto de tus aventuras y, y muchísimas gracias, gracias. Por, por disponibilidad. vale. Eh, te lo agradezco. Gracias a ti también. Cuídate mucho, es seguimos. Mucho. Igual, chao, chao. chao.